Y a los técnicos acá, bueno, a todos que nos permiten llegar hasta ustedes. Fíjense, Limpe Collado fue un periodista dominicano y sociólogo al mismo tiempo, que dentro de sus muchos textos, uno de los eh, periodistas que más textos sobre su profesión escribió, pero también dedicó algunos de sus temas a, a la... A tratar temas sociológicos, estudios y análisis de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Interesantísimo la bibliografía que nos dejó el fallecido Lipe Collado. Como dato curioso, Francis y Yerian y Carolina, en la tumba de Lipe Collado, él pidió que le dejaran una botella de vino y una copa. Y en la tumba de Lipe hay una urna de cristal con una botella de vino y una copa. Que por supuesto el vino debe estar allá porque... No, o mejor. <risa> ah, bueno. <risa> pues, eh, Lito Collado escribió un libro que se llama El tigre dominicano. Y hizo la descripción, la explicación de, y, la, y la designación de cada tipo de tigre: el tigre bimbín, el tigre ranqueado, el tiguerazo, el maldito tigre. Sí. El tigre pariguayo, porque hay uno que es pariguayo, y el tigre pendejo. O sea, todo ese grupo, él lo definió. Y explicó lo que era cada uno. Eh, cada uno. El, el, más, el, el más excelso de todos los tigres que definió Lipe Collado fue el tigrazo. Es un tigrazo. Y me recuerda el personaje que hacía eh, eh, Luisito Martí de Balbuena. Que donde quiera que caiga, caía parado. Balbuena era un tigrazo. Una vida en Nueva York, ¿no es? Sí, eh, tu micrófono está muy lejos. Sí, a era, ¿qué se lo estaba diciendo? Pues bien, eh, el, el, el tigrazo es, es un individuo que donde quiera que cae, cae parado. Se la busca de alguna forma y resuelve y sale bien y queda bien. Escuchándote a ti hace un rato, Carolina, con relación a la entrevista que le dio Maxi. Alicia. a Alicia Ortega, yo tengo la impresión de que esa entrevista fue preparada. Ay, yo pensé eso. Claro, es preparada. Yo no me atrevía a decirlo. ¿Sabes por qué? Yo estoy seguro que ellos intercambiaron con Alicia. Estoy seguro, como que me llamo amado José Rosso. Ay, intercambiaron con Alicia. El listado de las preguntas, Noticia. que no es pecaminoso en periodismo. Muchos entrevistados te dicen, no, pues yo no quiero, yo no quiero que tú me saltes. No es pecaminoso, Amado. Pero cuando se habla de investigación periodística, no, no, no, entonces tú no estás investigando no, nada. No, no, no, no, espérate, espérate. ¿Cómo Es como ya se ha vendido. Lo que sí está bien, pero nadie, primero nadie tiene que saber que yo le di la pregunta. Yo estoy elucubrando. Ahora yo estoy casi seguro de que mi elucubración es lo correcto. Porque no es verdad que él se iba a arriesgar. Es un tigre, es un tigreazo, claro. como lo definió Lipe Collado. Él no se iba a arriesgar a presentarse ahí para que ella fuera y le, le, le, le lanzara un bucapié y ese bucapié eh, lo, lo, lo metiera en una situación. Fíjense que hubo cosas que le preguntaron y él dijo, yo no tengo la documentación a mano para responderle esa pregunta. Si yo la tuviera, se la respondiera. Pero estoy seguro que no fue como, como mucha gente piensa. Yo... Eso, eso debe estar correcto, pero no tengo la documentación a mano y no le respondió algunas cosas O sea, estamos hablando de que esa entrevista fue preparada. Tan preparada fue que yo estoy seguro que detrás de eso está el, algún equipo ligado al presidente, al expresidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque al PLD y a la familia presidencial le conviene que uno de los suyos se presente a la opinión pública frente a una de las más acuciosas sí. investigadora periodística que hay, una de las más recias en términos en término de, de, de, de búsqueda, de averiguación, no una loca vieja, eh, ni, aquí hay dos periodistas que hacen eso, que son que son ¿Nurria? periodistas de verdad, Nuria y ella, y Alicia Ortega, pues, no son loca vieja que se paran en un micrófono a, a, a llamar ladrón y que se no. yoquea a nadie, no, no, no, no. Estas mujeres son especialistas en el tema. Usted no podrá querer a, a Nuria. Yo pienso que Nuria a veces es descarnada y es una... No voy a seguir. Pero bueno, ese es su trabajo y lo hace de manera profesional y lo hace muy bien. No es verdad que nadie, en medio de esta situación, cuando tú tienes a toda una nación en ascuas sobre ti, sobre tu familia, sobre tu historia reciente de gobierno... ¿hmm? poner a uno a que vengan y lo debaraten y lo, lo, lo, lo acaben de arriba abajo, no, imposible, eso fue montado, claro, yo no digo que Alicia lo haya montado pero sí la exigencia debió ser, yo quiero saber cuáles son las preguntas que usted me va a hacer, y eso no es pecaminoso, vuelvo y repito ¿por qué? porque en periodismo se estila eso para evitar una sorpresa, algo de lo que yo no estoy eh, consciente entonces, ella Probablemente haya equilibrado. Bueno, yo consigo una, una ¿Primicia? primicia con uno de los personajes más impactantes de este momento a cambio de darle mis preguntas. Y puedo incluso en el camino modificar alguna cosa y si él la responde, la responde. Si no, la cortamos. Fíjense, la entrevista fue grabada sí. y cuando se graba se hacen maravillas. La seguridad con que él responde, claro. eh, el, el perfil, la forma en que se maneja, lo dijo? muy cómodo. Este ciudadano que está ahí, ese caballero que ¿Tú está ahí. de esto? No, sí. no, no. Él lo dijo hace tiempo. A mí me luce que ese tipo tiene cara de tigre. Así sí. mismo lo Ah, sí, sí, sí, yo recuerdo. Lo claro. dijo, dijo uh -huh. Francis. Sí. Uh -huh. Cara, o sea, de, cara de tigre. Sí, eso sí, sí Está sí. demostrado científicamente que una gente por el no rostro sea un tigre. Después ¿no? dominicano sabemos lo que es un claro, bueno, no, bro, el, bro, no, tigre. Yo no técnico del derecho, no podemos entrar en eso. que tiene cara de tigre. No, pero actitud. Se demostró que esa teoría del hombroso no era. Oye, es la actitud que él manifestaba. Cara de tigre. El señor Junior tiene cara de tigre. Y lo demostró. A él no se lo despierta nadie ese tigre. Sí. Y si, y si el fenecido escribió con justa, li, li, lipe Collado, con justa razón, por las vivencias, es que las vivencias se convierten en, en, en prácticamente en datos geniales, ¿verdad? Pero eh, científicos. Eh. Y que nadie lo duda. Y la gente tiene un perfil del tigre dominicano más acertado. Eso es discriminatorio. Bueno, eso no puedo, está comprobado científicamente Ninguna discutir teoría discutir te puede decir que una gente tiene cara de tigre Una gente a... por su Por, Oye, por su característica morfológica No, no puede eso. ser eh, eh, eh, eh, un tigre Mira, o dejar ese señor ser. no me luce no, no, no. Que haya ese tenido es. Arraigo comercial nunca Más que un tigre aprovechado bueno, sí, yo lo puedo una decir. Cosa la lo cosa es la morfología otra cosa al final yo... es con el color oh, oh. del cristal que tú lo ves. Oh, al, final recoger, al final otra vez los al final yo más. quiero Sheldon. recoger la siguiente Redmer. idea ¿Eh? al presidente Danilo Medina al ex presidente Danilo Medina le convenía esa entrevista sí y le convenía a su gente porque hay uno de, los, de ellos que se ha presentado ante la nación sin ninguna sin nin abiertamente exactamente. esto es estratégico esto es estratégico lo que dice es Amado te lo compro totalmente lo vamos a hacer, como tú no dices nada es al azar ¿Eh? nada es eh, eh, eh, nada es coincidencial claro. nada es coincidencial todo es contado y todo es preparado y más en la política vernácula lo que quiere decir que me pareció que ellos eligieron que el mejor tigre que, que, él que tenían. No a él no, no, no le va a pasar como la ministra de la juventud, no le va a pasar como la ministra de la juventud, que no, se no, metió ay, en la boca no, del lobo, no, exactamente. abiertamente este es el mejor tigre que ellos tenían para eso, ah, nos vemos mañana sí. señores. señores, nos vemos